Pero muy, pero muy, pero muy, pero muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos arrancando una nueva edición, un nuevo programa, un nuevo capítulo de esto que hemos denominado Bien Ahí. ¿Hay aplauso hoy? Ah, no está Rorro. Ah, bien ahí. Aplauso, viejo, dale, dale, Barco. Ahí, dale, ahí está, ahí está, vamos, vamos, aplaudamos nosotros. Ahí está. A mi izquierda se encuentran Josefina, Belén, Belén, Josefina. ¿Cómo andan? Oli, feliz primavera, 21 de septiembre, día del estudiante. Qué linda fecha, ¿no? ¿No le parece? Nos le agarra como un escalofrío. Veo flores, agach. Hay globos. ¿Hay qué? Hay globos, globitos. ¿Qué tiene globos? globo? Lo traje freno. ¿Eh? Y bueno, pero estamos celebrando. ¿Qué celebramos la cosa? tiene el globo de las flores? Estamos celebrando, ¿cómo que no veo no necesariamente tiene que ser flores. Quiero decir una cosa, vi en muchos trabajos que en primavera traen comida. <risa> en, <risa> en este no pasó eso, digo, ¿no? no. O sea, vi fotos de compañeros de trabajo en las redes sociales. Che, qué lindo la primavera, qué patatín, qué patatán, traen flores, comida, torta, que esto, qué lo otro. Y no está bien. Inclusive hoy es el cumpleaños de Miguel, que no ha traído nada. No ha aparecido directamente. El cumpleaños de Martín mañana, ¿eh? Así que podría haberse jugado antes también, ¿eh? Pero bueno, evidentemente acá no se festeja la primavera porque no veo ni flores ni comida. Podemos igual escaparnos después para arriba, que hay picnic. ¿Se acuerdan? Sí, es cierto. Hoy tenemos picnic. ¿A dónde empezaron los festejos el picnic acá? Todavía hay musiquita. Eh, muy linda la, la presentación acá en, en la universidad. Bueno, ahora sí, cuéntenme, ¿qué tenemos para el programa en el día de hoy? Ya lo veo ahí sentado al señor Almada, que sabe mucho de política internacional. No sé si viene a hablar de eso o no. Pero lo tenemos ahí sentado. Está, está, seguramente está analizando los diarios de Ucrania, por ejemplo. ¿Eh? Yo lo veo él. El otro día pasé y estaba leyendo en ruso. ¿Eh? Ah, ¿nos puede enseñar? Mucho? sí Sí, sí, lee En chino también. Lee, sí. él hace los recorridos de los diarios del mundo a la mañana. Usted le está haciendo el LinkedIn. No, no, él me comentó. Me, yo me levanto a las seis, leo en chino, ruso, todo, le, le, Washington Post. ¿eh? Bien. Sí. Muy bien. Así, Bastante completo. Muy, muy capo nuestro columnista internacional. Bueno, que... ya que me dio el pie, entonces le comento que vamos a estar eh, dialogando con el licenciado Jorge Almada y por Zoom va a estar Rubén López, el hijo de Julio López, no porque el pasado 18 de septiembre se cumplieron 16 años de la desaparición de Julio López, así que estaremos en una grata conversación con Jorge Almada y con Rubén López vía Zoom. Perfecto. Y como todos los miércoles tenemos la columna de cultura junto a Toti de Lima y Andresito que trajeron Preparado novedades. Así los que... limas. ¿eh? Ya son los limas. Para nosotros son los limas. ¿eh? Así que ahí traen día del charango. charango. ¿Eh? Así que hoy vamos a hacer una charangueada. Mijo. Bien. Y, y da el guiso de lenteja dijo que tenía que hacer Don Lima. ¿eh? Dice que nivel Dios el, el, el guiso de lenteja Don Lima. Que ya quedamos que vamos a cocinar un día guiso de lenteja. Eh, también tenemos pendiente el mondongo. Reiro Quanticway, que dijo José Luchop que iba a hacer. Así que vamos, eh, promesas hay. El asado. Ah, no, la parrillada que usted pidió la al director. Manta, la, man la, la manta, la manta. Ah, el director se <ríe> es cierto. Es porque vamos, programa número 498 millones. Eh, cuando llegamos al 500 millones, dijo que no. Eh. Se a van ver. agregando. Tenemos una larga promesa para fin de año llegamos con todas las promesas. Les hago una propuesta. La escuchamos. Les hago. Eh, una referencia ¿eh? a un, ver esa un referencia. convite ¿hacemos una pausa? vamos, vamos. vamos. pausa y volvemos Continuamos con más bien ahí. Ahora sí, damos paso a el charanguista del grupo en el Día del Charango, a los hermanos Lima, Andresito y Don Toti. Bueno, eh, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro con la, la cultura en este caso, nuestra columna de, todos, de todas las semanas. Eh, hoy es un día muy especial. ¿No? porque estamos celebrando la Llegada de la Primavera, eh, el Día del Fotógrafo, y entre tantas eh, y tantas eh, celebraciones, el Día del Estudiante también de la Primavera, pero del charanguista. ¿Cómo le va mi charanguista preferido? ¿Qué tal, papá? Muy, muy benedad. Bueno, como decía hoy es el Día Nacional del Charanguista por el natalicio de Jaime Torres, quien fue, eh, para salir el más reconocido charanguista a nivel mundial, ¿no? quien fue el precursor a todo lo que es el arte andino y demás. También... Eh, es importante destacar y resaltar que en un momento el charango se construía con eh, la caparazón del de catumulita, pero ¿no? después eso fue cambiando. Sí, era construido naturalmente con el caparazón del catumulita y las cuetas eran de eh, tripa de cabra retorcida, ¿no? enrolladas, pero bueno, por distintas cuestiones ecológicas y demás, eh, se cambió a madera. Bien, eh, y hablando de, de, de, de, de la construcción y, y demás, eh, sabemos que hace un buen tiempo ya abrazaste a las 10 cuerdas, ¿cómo fue ese, ese, esa definición de elegir este instrumento eh, paralelo digamos, al violín? Porque sabemos que tú el violín. Sí, ya por ahí hace unos 7 años aproximadamente, eh, bueno, siempre viajamos a Cosquín, festival de factores más conocido del país y siempre se escuchaba por ahí a Jaime Torre, Fondo o cualquier otro músico. Y como mis no es muy conocido el charango, en el litoral y demás, eh, me llamó bastante la atención. Era un instrumento no muy, no muy visto por la provincia, entonces quería probar y bueno, acá estoy ya hace siete años que vengo haciendo arte con el charango. Bueno, tuvo maestro también, tiene un maestro? Que sí. ahora no está en la provincia, pero... No, estuvimos con Sergio Fagot, Tienes un charanguista santafesino muy, muy reconocido en el ámbito. Sí, eh, lamentablemente hizo que Sergio, eh, viviendo en Misiones, bueno tuvo que buscar nuevos destinos con el tema de la pandemia, con sus papás ya grandes. Eh, viajó a Santa Fe y, y no pudo volver o no quiso volver. En definitiva, lo, lo hemos perdido eh, físicamente acá. No lo tenemos, pero siempre estamos en contacto. Un saludo para, para él y para todos los charanguistas eh, en, en su día. ¿no? Sabemos que música del altiplano... Eh, pero nosotros somos de la región del litoral, la región guaranítica, eh, nos va a regalar algo de, de, de, de nuestra zona con el charango. Cómo no, vamos con pájaro de campana entonces. Bueno. la campana tradicional pieza de, de la cultura musical guaranítica más que, más que nada, no del paraguay pero que nos abraza a todo en esta eh, en, en esta zona no de no solamente de geográfica sino también cultural y artística Tal cual. justamente hablando de lo artístico se están en la etapa final de los juegos de vita ¿no? ¿Ah? eh, los deportivos ya la mayoría han finalizado y están los equipos ganadores pero ahora el viernes 30 de este mes van a ser la final de los Juegos Culturales. Estuvo participando ahí con la Escuela de Música, ¿no? cuéntanos de esa experiencia. Sí, por suerte, gracias a Dios, eh, pudimos participar. En La experiencia fue la primera vez y ganamos la etapa departamental. Ganamos y estamos en representación de posadas. Así que ahora, este viernes que viene, eh, no, ahora el otro, uh -huh. a partir de las... ¿Viernes ocho, 30? Viernes 30, a partir de las 8 de la mañana, Espa. en el Salón Cultural de Ciudades, se va a hacer la final provincial. Bueno, eh, ahí no tocó el charango en esa oportunidad, tocó el violín, Sí, ¿no? tocamos el violín, eh, recordemos que es un solo tema por, por grupo, en el caso conjunto musical, ya que hay canto, solista y demás, mucho más. más ¿Y quiénes nos acompañaron ahí? ¿Un gran profesor también? Sí, bueno, en la cabeza estuvo el profesor Walter Alanda, quien siempre nos hace el y nos enseña mucho. También estuvimos con Yeshua Vázquez eh, Luquita y Juana Márquez, que son tres guitarras y yo en el violín. Tocamos un chaname que es de kilómetro 11. Eh, vamos a comprometerles si ganan eh, el, el, antes del viaje a Mar del Plata, porque tiene eh, vamos a recordar que es un viaje a Mar del Plata, ¿no? Sí, sí el viaje a Mar del Plata, eh, bueno, lo cultural eh, no participamos, lo deportivo sí. Eh, bueno, no compiten. No, no compitimos. Uh -huh. Sino que, bueno, un alazo un a todos los chicos que ganaron, ¿no? Hasta Rodrigo ahí Pipi, camiones que están en hockey, vole y demás. ¿Ya está prácticamente conformada la delegación? Y en la mayoría sí, un 70%. Falta la parte cultural. Tal cual. Este, ¿Y con qué tema van a participar? ¿Ya tienen definido o todavía están.? Eh, la idea es participar con el mismo tema, Kilómetro 11, uh -huh. o capaz que cambiamos a Quiero ser tu sombra. Bueno, nos vamos despidiendo de nuestra cultura semanal. ¿Cómo no, eh, cómo no? Vamos a hacer algún tema que tenga que ver con, con, con el alma y con el espíritu de, de, del charango. Eh, algo que, que elija del altiplano. No, bueno, de lo típico. ¿Cuánto pasa? Bueno, ¿cómo no? Bueno, nos despedimos entonces. Nosotros con esta nos despedimos hasta el próximo miércoles. Bien ahí, continúa hasta la 1 de la tarde. Damos la bienvenida al licenciado en Antropología Social, Jorge Almada. Él es docente e investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra casa de estudio. Y además le damos la bienvenida a Rubén López. Él está conectado vía Zoom para conversar acerca de los 16 años de desaparición de eh, Julio López. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Por favor, bueno, muchas gracias por la, por la invitación y bueno, sobre todo... Para recordar, ¿no? Cuestiones tan importantes para la democracia, para la historia, como lo que vamos a, a trabajar también con, con Rubén, que ya está conectado, Con Rubén, perdón. Eh, al cual, bueno, le, le, le agradecemos profundamente, digamos, el tiempo. Eh, y bueno, por, para poder hacer memoria juntos, ¿no? Que es importante. Y ahí le saludamos a Rubén. Rubén, buen día. No lo estamos escuchando a Rubén, ¿eh? ¿Está con su micrófono? A ver... ¿Está muteado? Sí. Ahora ahí sí. está. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. sí te sí. escuchamos, sí. Buen día, Rubén. Buen buen día. Gracias por llamar. Gracias a usted por su tiempo. Eh, queríamos empezar a, a contextualizar ¿no? Eh, lo que, lo sucedido, por ahí conocer si te parece la trayectoria política ¿no? de, de, de Julio, si, si te parece, para eh, contextualizar nuestra entrevista. Sí, a ver, mi viejo fue, él siempre se definió como... Peronista eh, y militó eh, a su manera en el peronismo en el año. Él vivió la mejor época de Perón, y eh, yo me, me atrevo a decir que por eso era tan tan molesto en el buen sentido con esa situación, porque a él no le gustaba los sismos, eso sí me acuerdo que me lo ha dicho muchas veces. Después en el año 73, 74, cuando se. Presentó, se inauguró la unidad básica Juan Pablo Maestra acá en la ciudad de los, en el barrio de los Hornos, que pertenece a la ciudad de la Plata. Primero tuvo en un lugar en 66 y 139, después se mudó más cerquita, inclusive de la casa de él, en 68 y 142. Ahí iba a militar con un montón de, de chicos y chicas eh, que en ese momento, cuando inauguraron, tendrían entre 18 y 20 años. Es más, a él le decían el viejo, porque. Eh, y en ese momento tenían 40 y pico de años, 40, 42, y entonces era como de alguna manera el padre de todos esos chicos. Ahí era un grupo de jóvenes que militaban en Montoneros, y, y a partir de eso la militancia social. Hoy, si ustedes ven el barrio, está todo poblado, pero en aquella época, años 70, 72, 73, era muy pocas casas por cada, por cada manzana. Sí, eran siempre y sigue siendo un un barrio de trabajador, humilde en aquella época mucha necesidad, lógicamente y la medida básica esta, Juan Pablo Maestre ayudaban a los chicos con clases yo recuerdo alguna participación eh, en, lo, en los partidos de fútbol que organizaban los sábados y domingos mi viejo no era una persona que estaba todos los días trabajaba de lunes a, a viernes, los sábados si no estaba haciendo una chaca, estaba construyendo la casa, donde él vivió siempre. Y en la eventualidad, cuando tenía algún rato libre, iba a la un unidad base. Así que su militancia fue hasta el 76, año que, que, bueno, que, que viene la dictadura y pasa todo lo que seguramente después podemos hablar. Eh, y después en el 83, cuando vuelve ya la, la democracia, este, no militó más eh, partidariamente, así una alguna idea básica. En algún momento lo empezaron a joder y le decían Partido Socialista. Aparentemente, según algunos, referentes referente del Partido Socialista se habría este, afiliado al partido, pero no, no hay, no hay una, una carta, algo que, que verifique, es un simple trascendido. Supongo este, y entiendo que enojado con lo que había pasado en el peronismo, eh, lo que había empezado en el 83, bueno, aquellas primeras elecciones con Hermine el Iglesias que todo lo, saco, lo más grande sabemos que aconteció, sobre todo en la provincia de Buenos Aires eh, y lo que había pasado hasta el 76 porque comentamos que bueno, la dictadura este, a través de un gobierno peronista que había empezado eh, clandestinamente con algunas acciones como lo de la AAA y esas cosas. Jorge, por ahí, teniendo sí. en cuenta todo el relato, digamos, biográfico dentro de la trayectoria política de Rubén, eh, de lo que fue, digamos, la trayectoria política de Julio, uh -huh. ¿qué mirada por ahí desde las ciencias sociales y humanas se da en relación a, a los cambios en la participación política de los jóvenes si pensamos en eh, previo a la dictadura, dictadura y con el retorno a la democracia? ¿Cómo lo ves vos? Bien, bueno, tomando un poco de lo que decía Rubén, este, esta cuestión generacional, porque él decía de su papá, digamos, bueno, ya le decía en el viejo, con 40 años, militando con, con chico y chicas de 18, digamos, en, en, digamos en, el, en los 70, ¿no? Y cómo de alguna manera este, la participación, digamos, se va, se va produciendo en cada época, va cambiando, pero cómo de alguna manera también hay elementos de memoria que se van transmitiendo, ¿no? Eh, por eso nos parecía muy importante esta nota y también cómo ustedes la, la están desarrollando este, en esta idea de transmitir cómo era la experiencia ¿no? y bueno, en función de memoria, participación política nosotros lo que vemos es que, bueno, que hay, como, eh, hay que crear actividades y crear puentes para que esta transmisión de experiencia sea posible ¿no? esto se puede decir en cualquier plano social ¿no? de la vida, digamos, el conocimiento la, pero en términos políticos, que la memoria se pueda transmitir es súper importante para las nuevas generaciones y para la participación. ¿no? ¿Rubén? Ahí les cuento algo, sí, sí, sí. algo, que cuando mi viejo empieza a militar y eran todos pibitos, todos chicos, que prácticamente podían haber sido tus hijos, eh, ellos venían con la revolución y cosas nuevas y mi viejo venía con lo activos, pero se ve que habían hecho amalgamado muy bien entre los jóvenes y vivir viejos, porque el, ya te digo, le enseña el anciano viejo, pero cariñosamente, y él siguió estando y participando. Así que en el fondo, este, los viejos con los nuevos en aquel momento tuvo una buena, una buena interacción. Bien, Rubén, por ahí preguntarte eh, en cuanto a los procesos de investigación que se realizaron, ¿no? eh, cuando sucede esto en 2006, eh, ¿fue rápido digamos, el accionar? Del, del, de lo, de la, del Poder Judicial, en este caso, eh, ¿cómo fue por ahí el proceso? ¿Hubo una, una participación activa constantemente o se entibió un poco? mira te voy a contar una anécdota que tiene que ver con eso de la búsqueda rápida. Todos sabemos es mal llamado el protocolo de las 48 horas, que no está escrito, que no figura en ningún lado, que no es una ley listada, en el que cuando vas a denunciar... Eh, ibas a denunciar, ahora ya no está más, a una comisaría te decían que tenías que esperar 48 horas para hacer la denuncia, porque se entiende que en esas 48 horas generalmente esa persona que por el, el hecho de que se podría haber ido sola vuelve, bueno, es un mal llamado, eso no existió nunca como, este, como ley ni como nada legal. El, mi viejo, bueno, cuando mi hermano se levanta a las 7 de la mañana, ya no lo encuentra, va hasta el, la sede del tribunal, avisa, vuelve hacia la casa de los hornos, donde él estaba viviendo momentáneamente mi hermano, acá en la casa de mi viejo, y le dice a mi mamá, bueno, me parece que voy a estar en la comisaría a hacer la denuncia. Sin saber esto del protocolo, ¿no? Realmente no, no, no teníamos experiencia, que la que sí podemos tener cuando mi, mi, no, mi hermano va a la comisaría y le dice, bueno, vengo a denunciar a una persona, ¿sí? ¿De, de ¿Cuánto hace que no está ahí? ¿Desde hace dos horas que no lo encuentro? Edad, 77 años. ¿Y qué tenía que hacer hoy? Porque ya iba a, iba a salir la segunda parte, bueno, tiene que esperar 48 horas. En ese momento el oficial que le toma la denuncia y mi hermano le dice, no, porque tenía que ir al juicio contra chocolaza, que no Entonces el oficial dice, ah, no, no, pare, pare, esto, esto es más importante. Ahí se comunica con el, el comisario que en ese momento estaba dirigiendo la comisaría de la tercera de los hombres y se empieza la búsqueda. La búsqueda después a tontas dialogas ese es otro, otro problema que hemos tenido, por eso inclusive siempre uno cuando mira las eh, series de televisión que ve esas 48 horas que tanto te remarcan, eh, que son importantes bueno, en este caso fueron importantes porque en esas 48 horas que se perdieron y no se descubrió nada nunca pudimos saber qué pasó con mi viejo y, y acá está la, la, la ambigüedad porque ese oficial en ese momento se percató de la situación y le dio importancia porque si era un viejo cualquiera que en ese momento iban a su familia a denunciar, hubiesen esperado 48 horas que en este caso terminó siendo lo mismo porque salimos a buscarlos eh, por cualquier lado, por cualquier lugar, sin saber, nosotros como familia, pensando que, inclusive durante varios meses, que a mi viejo le había pasado algo físico, que no tenía que ver con el juicio. Bueno, después, lógicamente, con el correr del tiempo, nos dimos cuenta que sí tenía que ver. Pero, en principio, nosotros lo empezamos a buscar por los hospitales, neuropsiquiátricos públicos y esas cuestiones. No, no, no habíamos medido el grado, el grado de gravedad que tenía en esta situación. Por ahí en ese sentido Rubén, Jorge, Josefina, me parece que estaría bueno que Jorge contextualices y puntualices en qué contexto se da la desaparición de Julio y en relación sobre todo a los aportes importantes que ha hecho Julio a, en los crímenes de lesa humanidad, en bueno, los juicios. Bueno, como bien comentaba Rubén también, eh, tiene que ver con una militancia histórica en el peronismo de, de, Jorge, de Jorge Julio López, Jorge Julio López fue este, un compañero ¿no? militante que desapareció dos veces. Tuvo una desaparición en octubre del 76, una primera desaparición, detención, que le toca protagonizar y, y, bueno, y vivenciar crímenes de lesa humanidad, ¿no? atestiguar. Y luego, digamos, de que la, la dictadura pasara, este, en un momento es convocado a los juicios ¿no? por, por memoria, verdad y justicia. Y en esos juicios su testimonio fue fundamental. Eh, fue un testimonio fundamental para este, la condena contra el ex represor ya fallecido, este, Echecolaz. ¿no? Entonces su, su este, testimonio sirvió para ubicar a otros militantes, para también atestiguar violaciones a los derechos humanos, que, bueno, que tuvieron entre otras cosas torturas, asesinatos. Entonces es un testimonio fundamental. También invitamos a ver, en, bueno, en YouTube está la declaración completa y está el testimonio que brindó, pero esto le tocó, por, por una situación histórica, ¿no? no por una casualidad, sino por una situación histórica, ser testigo de estos hechos y después pudo dar testimonio. ¿no? Y eso fue fundamental y fue un, un hecho de valentía también, ¿no? que pueda este, decir qué pasó y este testimonio fue fundamental para, para la condena después. Perfecto. ¿Qué les parece, Josefina, si vamos a un pequeño corte? Rubén también te invito a ir a un pequeño corte y enseguida retomamos la nota. Sí. Todo en bien ahí y continuamos reflexionando aquí en conjunto con Rubén López y Jorge Almada respecto de el caso y sobre todo en general también reflexionar, repensar sobre las desapariciones en contextos de democracia, pero Josefina vamos a retomar. Sí, así es como mencionabas Belén, eh, también lo que mencionaba Rubén, la trayectoria política, lo que mencionaba Jorge, el contexto en democracia, de, también del golpe de Estado. ¿no? Por ahí retomar un caso el más específico digamos, en cuanto a la trayectoria de la investigación que estaba siendo llevada a cabo por la Policía Federal. ¿no? Preguntarle a Rubén, digamos, en un momento se da que se le sacan digamos a la Policía Federal del caso eh, y ya pasa a llamarse de otra manera. Si querés mencionar esto, eh, Rubén, explicar, digamos, que ya no es más averiguación de paraderos de paraderos, sino eh, desaparición forzada para ir para explicar eso. En principio era averiguación de paradero cuando estaba en la justicia provincial y era un juez, un fiscal eh, provincial investigaba. En ese momento utilizaba la policía de la provincia de Buenos Aires. A partir del año 2007, eh, donde eh, algunas eh, personas hacen la denuncia y esto pasa a la justicia federal. Desde ese momento hasta hoy, eh, la carátula de la causa está como presunta desaparición forzada de personas. Y esto lo explico porque el año pasado, hablando con el fiscal, eh, yo eh, intentando que, que este, este, esta carátula sea cambiada, me decía que no se puede, hasta que aparezca un testigo o una prueba para este, poder, sí, ahí, este, poner desaparición forzada. Eh, la Fiscalía eh, que estaba investigando es la Fiscalía de humanidad a cargo del doctor Elmar Shapiro. Esto es porque el juzgado, en su momento, juzgado federal número uno, en aquel momento, y ahora el juzgado federal número tres, porque cambió de, de juzgado, delega la investigación a la Fiscalía. Ellos, eh, bueno, ahora están trabajando con distintas fuerzas federales. En algún momento tuvo la PCA, en algún momento tuvo policía federal. Van rotando. Comentamos que, también para aclarar, porque muchas de estas cosas las aprendimos sobre la marcha y a consecuencia de estas situaciones, que los que investigan, los que llevan adelante la investigación, es el juez o el fiscal. En el caso que en este que delegan el fiscal no importa, pero los que investigan son los jueces y los fiscales. Que delegan o le dicen a las eh, distintas fuerzas policiales, provinciales o federales qué tienen que investigar. No investiga solamente o por sí sola las policías. Hay un error de concepto que tenemos todos, lo, lo aprendimos a, a los golpes, y si no, porque la policía investiga, no, que investiga el fiscal después y los auxiliares de la investigación, están en cualquier caso, cualquiera de las fuerzas policiales que determine en ese momento el juez pues, o que Excelente. Por ahí, Jorge, si querés eh, comentar un poco, digamos, en términos más generales, cómo fue eh, el proceso de transformación discursiva también en relación a la desaparición de Julia. Bueno, por ahí retomar esto que decíamos en el primer bloque de, un, de una persona que desapareció dos veces, ¿no? En un contexto de dictadura cívico-militar, pero después en un contexto de democracia, ¿no? Donde este, deberían existir las garantías, las posibilidades. Este, de que además un testigo en una causa de lesa humanidad este, tenga protección. Entonces, eso yo creo que pone en juego otra serie de reflexiones, de discursos, esto de cómo es posible ¿no? que, que fuera eh, posible, yo me acuerdo de, de esos días incluso que generó mucho impacto, ¿no? la figura de un desaparecido en democracia, además con la, con la historia de, de Julio. ¿no? Así que me parece que instala eso, que lamentablemente después este, no, no fue el único caso, después bueno, con lo que pasó con Santiago Maldonado, se jugó un poco también esto, es decir, un, un momento de desaparición, este, así que ahí se, se abrió por lo menos una reflexión en términos de eh, desapariciones en, en periodos democráticos. ¿no? Es decir, con, con el caso Julio López es como que se agudizó ese debate. no. Bien, lo que no se nombra no existe, así dice una autora eh, reconocida. Eh, te invitamos Rubén a, a hacer una reflexión, porque bueno, hoy es el, el Día del Estudiante, ¿no? Eh, acerca de cómo ves la militancia estudiantil, el acompañamiento ¿no? de la, del claustro estudiante a las marchas, a las movilizaciones, a este reclamo de, de justicia ¿no? que aún sigue estando en la agenda de la militancia, más aún la estudiantil. Eh, por ahí si querés resaltar digamos, algunos acontecimientos. Sí, mirá, acá, bueno, todos los años se hace, para el 18 de septiembre se hace marcha, es infinita la cantidad de chicos que participan, lo hemos visto con la marcha también el viernes pasado en la ciudad de La Plata por la Noche de los Lápices, hay cantidad de jóvenes involucrados, me ha tocado, ir eh, muchas veces invitado por los centros de estudiantes algunas escuelas secundarias y siempre les digo algo que me parece que es lo que, inclusive de alguna manera les transmitió mi viejo a los jóvenes con digo la unidad básica, militen. Eh, chicos, hagan algo, no se queden con los brazos cruzados. Y se lo dice a alguien que él no ha militado hasta hace 4 o 5 años, directamente. Porque eh, el hecho de que hagan algo en cualquiera de los pensamientos políticos, sociales, o culturales, es que se involucren. No se queden con las manos cruzadas porque alguien va a ocupar ese lugar. Y sobre todo lo estamos viendo hoy con estos discursos de odio, donde muchos jóvenes lamentablemente han sido cooptados por estos personajes en impacto. Me parece ahí, si bien hay una amplia mayoría de chicos, porque ha acompañado a es infinidad de causas. Acá en la Ciudad de la Plata lamentablemente tenemos muchas causas similares, distintos contextos. Pero tenemos a Miguel Bro que hace 29 años, que Rosita, su mamá lo está buscando. Tuvimos el caso de Andrés Núñez, que estuvo desaparecido, después encontraron su cuerpo años después. Muy cerca, Luciano en arruga Son distintos contextos, pero de personas que están desaparecidas. Y también vale remarcar y recalcar que la palabra desaparición forzada en democracia es muy difícil de situar a una persona, porque se supone se entiende que las desapariciones forzadas se dieron en un proceso del terrorismo de Estado ha acontecido en la dictadura, que los gobiernos democráticos no mandan a desaparecer personas. Un gobierno no dice desaparece, a la policía desapareció a fulano. Lo que no significa que agentes del Estado, en este caso lo que se sospecha en estos tres casos como que nombraba recién, que agentes policiales hayan participado por su cuenta, no ordenado por un gobierno que administra el Estado. ¿Se entiende lo que quiero decir? El problema es que, lamentablemente, lo que va del 83 hasta ahora, solamente en la provincia de Buenos Aires, si no estoy mal informado, hay más de 500 personas que están desaparecidas y no se sabe qué pasó con ellas. Distintas situaciones de, de, de trata de blanca, de, de secuestro, de lo que sea. Y en este caso particular, el eh, de mi pues tiene un contexto jurídico más particular porque eh, desaparece mientras él estaba declarando en juicio que fue el primero en la Ciudad de La Plata, que fue la base fundamental de los juicios que valió para este, declararlos por genocidio en estos juicios de años. Importantes reflexiones y sobre todo invitación que ha hecho Rubén en este marco tan especial del Día del Estudiante. Militen, hagan algo en ese sentido agradecerle a ambos por compartir estas palabras, por mantener activa la memoria que es tan importante. Así que muchas gracias. A los por favor, profesor. gracias a usted. Rubén, querés, eh, Rubén perdón, Jorge, querés cerrar con alguna reflexión en cuanto a lo que mencionábamos también del Día del Estudiante, la militancia, la importancia. No, y, al... y rescatar lo que, lo que hacía Rubén, no, no agregar mucho más, este, la, la posibilidad de protagonizar nuestro tiempo, ¿no? de, de ponernos este, a tono con lo que pasa, de comprometernos, ¿no? de distintos lugares, pero eso me parece que es lo que también devuelve este día al estudiante y que creemos también que hay mucha juventud comprometida, este, interesada, ¿no? interesada en conocer la memoria, de hecho que ustedes hayan decidido hacer esta nota es un reflejo de eso, así que bueno, en ese sentido creemos que hay este, posibilidad de construir futuro por, por esas cuestiones. ¿no? Los despedimos a ambos, un placer eh, conversar con ustedes y reflexionar y nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Continuamos con más. Bien ahí, eh, estamos acá hablando de muchas cosas importantes en el contra eh, Por ejemplo, de eh, series. No, no se preocupe, Josefina. No se va a ver todo lo que estuvimos hablando de la cámara. No se hace eso. Eh, de series, ¿no? ¿Qué están mirando ustedes? Cuéntenme qué están mirando ustedes. ¿eh? esperando que sigamos mirando aquí en vivo en Bien ahí la serie Marga que saben qué me enteré qué se enteró que fue un proyecto ganador por la región NEA del concurso federal de series de ficción web tengo que felicitarle vale. A usted tengo que felicitarle. Hagamos un plano, ¿no? por favor. No, una genia. Ah, Desbloquemos el teléfono, por favor. No, una genia. O realmente, ¿cómo hace para leer aquí? ¿No? Ah, muestre, por favor. No, no, no, mirá, mirá. Tiene un recorte diario, No, no. Es muy buena la que hace. Realmente, yo no veo de acá a la esquina más o menos. No, menos. La verdad es que la data que saco de ahí muy genia. Bueno, vamos, muchas zanahorias. Vamos a compartir. Usted no está continuando con la serie. ¿Usted es de las que deja colgada la serie? Yo le digo, papá, pero que muchas zanahorias usted come. Por eso usted está viendo de la vista. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es su día igual. Está bien. Me canché acá. ¿Por qué día. Sí. ¿Y el día del estudiante? Es nuestro ah, día. Es claro. Día, acá bien. Alexis también. No, no, no. no muy capaz al lado. Bueno, vamos a mirar la serie y ya vamos. volvemos. Bye. Vamos. Se me cae, Te dije que no quiero tomar mate con vos. Andate un miércoles a la vecina. ¿Qué cosa esto de las madres? A veces molestan un poco Pero cuando no estén más Las madres Las madres Yo adoro a mi mamita En la era de la comunicación, estamos cada vez menos comunicados. Corazón de acá. Corazón de allá. Besis. Por eso, yo creo en la comunicación básica. Sencilla. Sincera. ¿Buenas? Hola. Hola. Pensamos que no venías. No importa, ya está todo organizado. Por el momento, queda Marta. Por el momento. Es momentáneo, pero voy a ir practicando para cuando me toque definitivamente. Felicitaciones, colega. Cuánto me alegro. Gracias. ¡Ey! ¡Corazoncito, corazoncito! Besis. Hola, hola. Ya estoy en la escuela. Tengo equipo de mate nuevo. Así que. Hoy estrenamos Bombilla, te reservo el primer mate, carito. Estamos incomunicados, dice, y estamos de acuerdo, porque yo soy un gran lector de eh, créditos. Solo estamos hablando. ¿eh? Y eh, en el crédito vi que está nuestro director de cámara, ¿ustedes sabían eso? Claramente, sí, está involucrada la Universidad Nacional de Misiones. ¿Y ¿Por qué no me comunican esas cosas ustedes? <risa> creo, o sea, que creo que, creo creo que, es que decir. estamos incomunicados, ¿se <risa> dan cuenta o no? ¿Qué hace Gonzalo ahí? ¿Puede hablar Gonzalo así? Barbie. ¿Cómo edito, ¿cómo es? Edito. Ah, editor, ¿usted es el editor? Muy buena es la sincronización del audio con el coseguale. Quiero decirle que en la edición sí. se nota perfecto su uso de, de el Ares. No sé cómo que se editaba. Un gran el, aplauso, Sebe. No, un gran aplauso para Gonzalo. Ahí, el Guido, que estaba a full con el aplauso del coseguale, está durmiendo. Ahí. Bueno, eh, ahí está, ahí está. Llegó una horita después. Está, está perfecto, yo está afilado. Eh, Llegamos al final, eh, consideraciones finales, por favor. Nos vamos todos directamente al picnic que se está realizando ahora en mismo en el campus. Así que yo espero que me hayan guardado ahí mi porción de almuerzo. Yo le llamé a mi mujer recién le dije, chica, vamos a comer hoy porque yo lo, lo, lo, sobró sándwiches mejor. Listo. El problema es de dónde sobró el sándwich. Yo, yo no, porque sobró sándwiches mejor. ¿Qué, ¿Qué será? ¿Qué pensaría Lorena de ese sándwich? ¿Qué sería ¿cuándo? Lorena? De su, ¿Sobró sándwich de cuándo? Pero comió un sándwich de mortadela estos días, yo vi. No, no, yo le hago el sándwich a mis hijas todos los días para irnos a la escuela. Ah, qué rico, Podías traernos sí. acá. Bueno, ahí dice Martín que nos vamos, ¿eh? así que me voy porque Martín me pide. <risa> o sea, si se está apurado Martín, se quiere ir a comer. Bueno, eh... agradecemos al equipo. Muchas gracias a todo el equipo técnico que hace posible que estemos al aire. ¿eh? Nos volvemos a reencontrar cuando nos veamos. Chao.